Taller de Formación de Equipos de Alto Rendimiento ¿Eres dueño de tu propio negocio y quieres formar un gran equipo de trabajo? ¿Sabías que una de las habilidades más importantes como empresario es saber liderar? ¿Te gustaría aprender a comunicarte mejor con tu equipo? Lo que te vas a llevar de este taller es las claves para generar y mantener un equipo de alto rendimiento, las herramientas más poderosas para el manejo y administración del tiempo de tus colaboradores, las técnicas de comunicación para evitar conflictos en tu equipo. Aprenderás la filosofía del campeón, cómo implementarla y cómo generar campeonatos. Descubre y emplea herramientas para generar empatía con las personas que te rodean. Aprende a usar las herramientas de planeación de metas y objetivos comprobadas por equipos campeones. Aprende el poder de usar rituales para incrementar la energía, así como también tener un código de honor. El mejor secreto de liderazgo. Aprende a tener un equipo leal. Descubre los diferentes tipos de liderazgo que existen. Aprende el arte de saber escuchar y hacer preguntas para dar retroalimentación. Aprende los valores y código de honor de un líder de alto rendimiento. La verdadera razón por la que un equipo no funciona. No, no es el dinero ni la empresa. Cuando sepas este secreto, tu equipo y tus relaciones en general ya no serán iguales.